Salo y busca a 10 personas y pregúntale si conocen el Beach Tennis. Inclusive profesores de educación física o de clubes. No saben ni que existe. Pero ¿qué? ¿Bota la pelota? ¿Y cómo bota la pelota? ¿Y dónde vota. Tiene que empezar de nuevo a contarlo. Por eso yo estoy trabajando en este proyecto, en esta escuela, porque es una forma de decirle a la gente de qué se trata. Y es más, tengo que volver a empezar a contarlo desde cero, porque a veces, como, como me creo que hay mucha gente que lo conoce, porque mi Facebook y todo eso, son todos jugadores de beach tenis o escuelas o clubes, digo, es un mundo, esto es un mundo, y sales de ahí y no hay nadie.